¿Cómo eran los retablos, retablos en los templos? Había templos que tenían más retablos, había santitos que tenían muchos retablos. El retablo era tamaño carta más o menos, tamaño carta es como una hoja de máquina. María Victoria Villa Navarro, saludos. Saludos María Victoria Villa Navarro, con mucho cariño para todos. Entonces, el retablo era un tamaño carta más o menos. Eh, son términos de imprenta, es una hoja de máquina más o menos. Eh, se escribía y se dibujaba algo alegórico al milagro que se había realizado. Era un dibujo este, con el santo de su preferencia, el santo de su devoción, la Virgen María, eh, papá Dios. Y si había lo de un enfermito, una cama con el enfermito, o alguien que estaba ya muy grave, eh, alguien que estaba de rodillas haciendo oración, o cuadros de las animitas del purgatorio. Cada retablo tenía una historia de agradecimiento del problema que habían tenido, la historia del problema, la historia de la enfermedad. Se hacía el dibujo en ese espacio, en lámina, el, era de lámina, y se ponía con letras la historia en síntesis de lo que se había pasado, de lo que se había vivido. Por ejemplo, con mi mamá me toca estar en el templo del Señor de la Cata en la ciudad de Guanajuato. Y ahí tuvimos la fortuna de ver un retablo de unos mineros que estuvieron sepultados dentro de la mina durante 12 días. Y en el retablo se platicaba de que habían estado 12 días bajo tierra, sepultados en la mina, ahí en la mina de Cata, en Guanajuato. Y que incluso durante esos 12 días para sobrevivir, se habían comido la suela de sus guaraches y el cuero de sus cinturones. Y que se habían bebido sus propios orines. Y sobrevivieron milagrosamente durante 12 días sepultados en la mina de Cata en la ciudad de Guanajuato. Ese retablo yo lo vi en el templo del señor de la Cata en la ciudad de Guanajuato. Entonces me tocó ver muchos retablos en varios templos donde se platicaba la historia de cada uno de los milagros que, que alguna familia había vivido. Y daba tristeza a veces ver tantos retablo por el sufrimiento de las personas, de los enfermitos. Pero había muchos en los templos. No sé si ahorita habrá retablos también en los templos. Lo que vea también era muchos milagritos. Estos milagritos se colocaban chiquitos los milagritos. Se colocaban en la almohadita del santito o en la ropita del santito. Y había santitos que tenían muchos milagritos de pie, arrodillados. Los milagritos eran de plata. Y había muchos milagritos en distintas imágenes en diversos templos. Me tocó ver tanto los retablos como las imágenes. Los templos eh, más pequeños parece ser que era donde se congregaban malos vecinos... Por ejemplo, más que en la parroquia de mi pueblo, en Santiago Apóstol, había más retablos en algún otro templo, como en el Templo de Loretito, o la Casa de Ejercicios, o Tercera Orden. Mi pueblo tiene varios templos, el Santuario, la Casa de Ejercicios, Tercera Orden, el Santuarito, la Parroquia, en Barrio Nuevo, el Templo del Señor San José el templo del señor San Antoñito, así le decíamos de cariño, San Antoñito, el templo de San Antoñito. Entonces había retablos en los distintos templos. Y era la historia del milagro que había vivido la familia. Retablos con más de 100 años de antigüedad, porque había muchos retablos ahí en los templos. Iba uno con mucha atención leyendo lo que había vivido aquella familia y se lo había plasmado a algún dibujante, a algún pintor en el retablo. Y empezaba uno a hacer oración también por ellos y por todos. Los retablos es una parte de la historia de cada pueblo, de cada lugar, porque ahí está plasmado prácticamente lo que se vivió. Mucha devoción sobre todo, mucha fe. Se dice que México es la reserva espiritual de Occidente. Que México es la reserva espiritual de Occidente. Y así lo veíamos por lo menos en aquel tiempo. Solo había la religión católica, pero nuestro pueblo siempre estuvo muy, muy acercado a esa a los ritos de esa religión. Y yo no sé si sea bueno o sea malo, ahí no me meto, pero, pero era gente de mucha fe, indiscutiblemente. Por ejemplo, cuando no llovía, se sacaba a pasear al Santísimo, a recorrer algunas calles para pedir la clemencia y misericordia de nuestro Padre por la lluvia para dar gracias también, nuestro pueblo muy piadoso, toda la vida lleno de fe, nuestras mamás llenas de fe, muy piadosas, eran las que encargaban generalmente los milagritos para colocarlos en los en las almohaditas o vestido de, del santito que les había hecho el milagro, había capillas pequeñas, había incluso algunos lugares donde en alguna recámara que daba a la calle, que tenía ventanas, se colocaba un santito y ahí se le ponían sus veladoras, pasaba la gente, le daba su limosnita para la veladora y también su milagrito. Y en los templos los retablos. Retablos, cuando vayan ustedes a algún templo, sobre todo en el centro del país, Van a ver muchos retablos, muchas historias. Es bello, es precioso nuestra fe, nuestra devoción, lo que nunca hemos perdido y que nos acerca a Dios en todo momento. Eh, les ruego se suscriban a mi canal, los saludo con mucho cariño. A los que tienen la amabilidad de verme, se los agradezco mucho. Más de lo que creen, me dan vida y se los agradezco mucho. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.